...es un trámite muy duro y complicado... ...la sensación de tristeza, dolor... ...y sobre todo los recuerdos... ...te hacen entrar en una espiral de tristeza... ...difícil de salir... ...toda tu vida se ve alterada... ...no puedes dormir... ...comer... ...y no quieres salir... ...tu vida deja de tener sentido... ...en este libro... ...y bajo mi experiencia, dice el autor... ...te guío para que te recuperes lo antes posible... Y vuelvas a salir a la luz desde el túnel. Consejos de, los, de lo que debes hacer y evitar para continuar adelante con tu vida. Un libro para que reflexiones y para que comprendas que la vida sigue. Solo necesitas dos cosas, ser fuerte y tiempo. Yo lo conseguí. ¿Por qué tú no? No tengas miedo, adelante. Hoy, queridos amigos y amigas, en Renglones de Vida, Juan Bustamante López con su obra Y ahora qué, claves para superar una ruptura. Juan Bustamante, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Renglones de Vida, gracias en El sembrador. A Gracias. Bueno, eh, la contraportada del libro, que es lo que yo acabo de leer, eh, es bastante contundente, ¿no? Es decir, y sobre todo muestra mucha seguridad. Supongo que esto es fundamental, ¿no?, sentirse seguro para superar esa ruptura, ¿no? Sí, claro, es importante. Una ruptura es un trámite muy duro. Cuando te deja una persona, se siente uno muy mal, se siente triste, muy dolido. Lo reflejamos tú muy bien aquí en el texto que yo acabo de leer, que Exacto. es un texto tuyo, no es que sea mío. ¿eh? Exactamente. Sí, bueno, he querido hacer un pequeño resumen, siendo lo más claro y directo posible, para que la persona que vaya a leer el libro... Cuando lea el texto, eh, sepa exactamente, no ya de qué va el libro, sino sepa exactamente cómo enfocar el tema y cómo puede empezar a superarlo. ¿no? Entonces, bueno, lo que he querido decir con, con esas palabras es que, bueno, que no pasa nada, que cuando alguien te deja, que, hombre, se pasa muy mal, pero que la vida sigue y que lo mismo que antes de tener esa pareja, eras feliz y estabas bien, después de, tener, de haber terminado con esa pareja, puedes seguir tu vida como antes. Oye, Juan, eh... Este libro tú lo publicas en el año 2013. Sí. Y esto es un poco pregunta de perogrullo, pero doy por hecho que sucedió en tu vida una ruptura. Sí. Que te llevó a una crisis personal. Y vale, ¿y ahora cómo se te enciende la bombilla para decir, pues yo esto lo voy a escribir porque esto tengo que, que, que darme pautas a mí mismo y además ponerlas en práctica y además ayudar a otros que también. Pues las pongan en práctica. ¿Esto cómo se te ocurre? Bueno, porque, esto... porque todos a todos nos ha dejado alguna vez nuestra pareja, sí. o hemos dejado nosotros. Desgraciadamente y, sí. Y a mí no se me había ocurrido nunca. Ah, pues mira, voy a ponerme a escribir un libro que me autoayude y además ayude a los demás, que por cierto, el libro este. Y ahora que claves para superar una ruptura, está editado en el año 2013, como decía, por Círculo Rojo, en su colección autoayuda. Y se puede además comprar también en Amazon, por cierto, y en las librerías. Exactamente. Pues cuenta, Juan. Eh, bueno, el libro nació a raíz de que cuando tuve la ruptura, como he comentado, evidentemente sí. se pasa muy mal. Entonces, eh, una vez que empecé a pasar el, un poco el trámite del dolor y demás, eh, sentado en mi casa reflexionando sobre todo lo que había pasado... Eh, pensé, digo, bueno, yo no puedo seguir en este pozo de la tristeza, ¿no? Tengo que hacer algo para seguir adelante, porque claro, la vida sigue, todo el mundo tiene que seguir adelante, pase lo que pase. Entonces eh, me di cuenta de que tenía que hacer cosas diferentes. Entonces empecé a hacer cosas diferentes, una de ellas fue la fotografía, que luego se acabó convirtiendo en mi trabajo, eh, y me di cuenta que, por ejemplo, haciendo fotografía eh, me evadía un poco de los problemas, o sea, se me, me olvidaba de lo que me pasaba, era como una especie de bálsamo era como, como si fuera una aspirina, para que nos entendamos, para que se me pasaba un poquito el síntoma. no Entonces un día en mi casa pues pensé, bueno, ¿y por qué no recopilo todo esto que estoy haciendo y que veo que me está funcionando en un libro para la gente que le va a servir? Porque desgraciadamente hay muchas rupturas, sigue habiendo muchas ruptura y entonces esto le va a venir muy bien a mucha gente porque lo mismo que me ha servido a mí también le va a servir al resto del público. ¿no? Entonces fui recopilándolo en el libro, escribiéndolo le fui dando forma, presenté el proyecto a varias editoriales y una de ellas pues, fue Círculo Rojo, en la que me dijo que, que, bueno, que no tenía inconveniente que se publicase, saqué el libro y la verdad que fue, fue, un, fue un éxito porque a partir de ahí lo compró mucha gente, empezó a preguntarme mucha gente por el libro, se empezó a vender, como bien has dicho, efectivamente en Amazon, en las librerías, en el Corte Inglés y bueno, fue aquello, empezó a subir y la verdad que no me lo esperaba pero bueno, contento. Oye, de, de, tú, bueno, yo, yo sé que tú no eres psicólogo, que eres diplomado en, en, en turismo por la Universidad de Huelva... Que trabajas de fotógrafo, ¿no? ¿Qué, qué ¿Tienes tu propio estudio? ¿Vas por en no, o qué? No, yo trabajo... No tengo estudio de fotografía. Yo lo que hago es trabajar en el exterior, hago fotos de modelos principalmente, también de paisajes. Y A mí es que no me gusta... Yo respeto que lo, se trabaje en un estudio es de bueno, fotógrafo. Claro. Pero me gusta más lo natural. Tenemos paisajes muy buenos en Huelva y alrededores. Yo creo que es mejor aprovechar lo que tenemos. ¿Y qué haces? ¿Vendes las imágenes okay? o qué? hago solicita? reportajes de, a modelos que, que, bueno, que, oye, que quieren tener su... Buque en condiciones y nada, pues un precio asequible, pues le hago su reportaje y nada. O sea que el turismo lo ha dejado, ¿no? Un poco, ¿no? Tu profesión. Estuve trabajando durante un tiempo en hoteles y demás, pero sí, digamos que he tirado un poco por, por otro. Suele pasar, ¿no? Mucha Oye, gente yo, empieza una yo, carrera yo, y al final. Soy yo arqueólogo y llevo veintitantos años de periodista, así que entiendo perfectamente <risa> y claro. lo que compartimos. Por ¿no? eso, ¿no? Por sí, eso. Sí, sí. Yo se lo llamo. Hay que tener cintura laboral. laboral. Es decir, hay que te. Claro, a mí me ha pasado con los libros. Yo tampoco claro. pensé que iba a acabar siendo escritor. Fue aquel día que lo hice, como digo, en plan de casa, un poco casero. Y al final pues ya llevo tres libros y voy por el cuarto. O sea, Oye que... Juan, además, hace no demasiados años. Este libro es de 2013, creo que en 2015-2016 hay una reedición, ¿no? una segunda edición. ¿no? Sí, es este segundo libro, o sea, este libro que tenemos aquí, sí, sí, de este. es la edición ampliada. Sí, porque el, como he dicho, el primer libro, eh, la verdad que fue bien, fue un, fue un éxito. Entonces, como funcionó tan bien y se me ocurrieron tres capítulos más, pues dije, bueno, pues voy a aprovechar que voy a hacer la segunda edición y lo amplío. Y entonces lo que hice fue incluirle tres capítulos más que son, eh, uno era el de si tu pareja era una persona tóxica, eh, por ejemplo, era uno de ellos, lo que te das cuenta después de terminar la relación, y bueno, aproveché y lo amplié un poquito más, y, el, y es el actual libro, que yo creo que ahora sí está completo. Oye, Juan, tú además tienes otros dos libros que, es, que son Nosotros dos, cómo mantener la pareja, que este título me encanta, ¿eh? Nosotros dos, cómo mantener la pareja, y el otro es ¿Cómo encontrar tu felicidad? ¿no? Con interrogación. Ese es el que estoy escribiendo. Ah, el que estás escribiendo. El, el último que saqué eh, es el de Nosotros Errores nos... al Conocer ah, a Alguien. Se ah. llama Así no, Errores al Conocer a Alguien. Bien, ese no lo tenía yo controlado. Mira, eh... ha dado la exclusiva. Sí, sí, sí, sí, <risa> sí. me alegro, sí. Oye, eh, Juan. ¿Por qué se produce tanta ruptura? Es decir. Pues es una de las cosas que más me preguntan. Yo creo que el problema que he visto hoy es que las rupturas se producen porque ha cambiado la mentalidad de la gente. Antiguamente, digamos que todo el mundo aguantaba más, eh, en general, todo lo que pasaba en la pareja. Y hoy, no sé por qué, la gente, eh, cuando ocurren cosas en la pareja, cuando ocurren discusiones, peleas, desencuentros, en vez de luchar por la pareja, lo que hacen es tomar la, la vía rápida, la solución fácil, que es lo dejamos. Como no nos va bien y como hemos discutido, yo creo que mejor, cada uno por su lado. Y yo siempre he dicho que, a ver, es verdad que hace 30 años las cosas eran muy distintas, pero digo, si nuestros padres, la mayoría, o muchos de ellos, llevan 40 años casados, en 40 años habrán discutido muchísimas veces. Y ahí siguen, porque no les copiamos el ejemplo y hacemos lo mismo que ellos. Que es, oye, que es que yo creo que la gente piensa que las relaciones siempre son perfectas, que siempre tiene que ir todo bien, que nunca puede haber discusiones, que nunca puede haber desacuerdo y no es así, no hay, no hay nada perfecto en esta vida. Las relaciones pasan por etapas, hay etapas que van bien, etapas que van mal, hay veces que se está a gusto, hay veces que no se está bien, hay uno de los dos que se equivoca alguna vez, y en vez de perdonarse y seguir adelante, la gente no sé por qué toma esa decisión. ¿Y cómo se mantiene la pareja? Aprovechando el título del libro Nosotros dos, ¿cómo mantener la pareja? ¿Cómo se mantiene la pareja? Realmente? Pues algunos de los consejos que yo doy en el libro de cómo mantener la pareja es que lo que no se debe perder nunca en una relación es lo que yo llamo CCR, confianza, comunicación y respeto. No puede fallar ninguna de esas tres cosas. Tiene que haber confianza, no puedes estar con tu pareja desconfiando, que si es que he visto que las da el me gusta a la foto de no sé quién, que si te he visto hablando con no sé cuán... Eh, la comunicación, hay que contárselo todo, o sea, si estás mal, decirle, oye, mira, me pasa esto, mm, hoy te hablo menos porque estoy preocupada por el trabajo, y el respeto, por supuesto, no se debe ni insultar, ni, ni reírse de la otra persona, ni nada de eso, fundamental eso. Otro consejo que doy, hacer cosas diferentes, nada de estar todos los fines de semana en casa viendo películas, porque eso acaba quemando la relación y acaba aburriendo y acaba entrando en monotonía. Son algunos, por ejemplo, hay muchos más, pero son los más, los más importantes. ¿no? Bueno, ¿y cómo se supera una ruptura? Es decir, ¿cuáles son las claves principales para superar una ruptura? Porque, claro, una, una relación de años se rompe, sobre todo cuando te dejan, o él deja o ella deja, y claro que así es algo de repente, ¿no? Porque, verás... Tú puedes sospechar algo, imaginar, suponer que la cosa no va bien, pero claro, cuando te dejan al fin y al cabo, mmm, llega el momento, ¿cómo se supone una ruptura? ¿Cuáles son las claves? Bueno, hay que decir que normalmente cuando te dejan mmm, era algo que ya tenía pensado la otra persona hacía tiempo, lo que pasa es que te acabas enterando el último. O sea, no es, no es que se levante por la mañana, hoy lo voy a dejar, sino que ya llevaba tiempo… Lo que pasa Barruntándolo. Que, sí, llevaba tiempo, como se suele decir, maquinándolo, hasta que ya decidió dar paso. ¿Cómo se supera? Eh, bueno, hay varias formas, la primera es ser realista, es decir, si tu pareja te ha dejado por otra persona, por ejemplo, que suele ser lo más habitual, en muchos casos, pues oye, no hay que idealizarla o idealizarlo y de decir no, pero es que a lo mejor es un amigo o a lo mejor vuelve, o sea, hay que ver la realidad como es, me ha dejado por otra persona, me está dando el mensaje, que si me ha dejado por otra persona me está diciendo claramente que ya no me quiere, que ya no le intereso, que ya no le importo y que ya no quiere estar conmigo. Y eso, aunque duela mucho, pues hay que reconocerlo. Entonces, primero hay que reconocerlo y hay que decir, ¿no me quiere eh, Superarlo. Mm, lo que he dicho, principalmente hacer otras cosas que distraigan tu mente. O sea, nada de quedarte en casa encerrado o encerrada llorando, viendo los vídeos, viendo las fotos y que si mirándole el Facebook, a ver qué estás haciendo, nada de espiarle, a ver qué hace. Hacer cosas nuevas. Yo, como he comentado antes, bueno, decidí comprarme una cámara de fotos, irme a hacer fotografía de paisaje y yo recuerdo que cuando yo me iba a hacer la fotografía, eh, el rato que estaba haciendo fotografías no me acordé de, de mi ex en este caso, porque estaba concentrado en, voy a hacer esta foto de aquí, esta de allí, y cuando volví, pues volví más tranquilo, más, más relajado y encima volví con un buen trabajo de fotos. O sea, que me sirvió para las dos cosas. Entonces, hay que hacer, se pueden hacer miles de cosas. Puedes hacer fotografía, te puedes apuntar a baile, te puedes apuntar a gimnasio, puedes viajar. Entonces, hay que hacer cosas que distraigan la mente. Porque yo siempre digo que cuando se producen las rupturas, la ruptura, como venden muchas veces, no está en el corazón, está aquí. Todo está aquí en la mente. Entonces, lo mismo que cuando empiezas con alguien, tienes que acostumbrarte a estar con esa persona, cuando terminas, tienes que acostumbrarte a estar sin esa persona. ...y para acostumbrarse a estar sin esa persona es... ...hacer una nueva vida cuanto antes... ...y hacer cosas, estar continuamente haciendo cosas... ...quedarse en casa como mucha gente, que me ha dejado... ...no tengo ganas de salir, no tengo ganas de comer... ...al contrario, es cuando más tienes que salir... ...cuando más tienes que hacer cosas... ...y cuando más tienes que cambiar tu vida... ...y no pasa nada. Y lo que no hay que hacer, porque además lo veo aquí... ...en el capítulo 3, eh, perdón, el capítulo 14... ...lo que no hay que hacer, ¿qué es lo que no hay que hacer? Lo que hay que hacer está claro, echarse a la calle... ...distraerse, que todo eso porque todos hemos sufrido ruptura, todo esto, mmm, es que hay que echarle muchas ganas, ¿eh? Sí, bueno, también decir, conocer gente nueva, ¿por qué no? Conocer, o sea, eso de... Sí, pero, pero, y cuando te quedas encerrado en tu casa, es decir, cuando, es que no hay manera de que salgas, ¿cómo rompes esa barrera? Es decir, sabes lo que tienes que hacer? Salir, distraerte, conocer gente, seguir haciendo, alimentándote con normalidad, es decir, cuidarte en definitiva, ¿no? Quererte y cuidarte, pero ¿cómo se rompe esa barrera? Porque hay un momento en que, en que no, no haces nada. Pues mira, eh, se rompe en mi barrera? caso rompí la barrera, que costó mucho trabajo, pero la rompí porque me di cuenta de que estaba metido en, en una espiral, en la que cada vez íbamos para Sí, abajo. sí, sí, es así. O sea, te metes en una espiral Es, dices, un, torbe, bueno, es un torbellino. Se va hacia abajo Exactamente, es como un, como un pozo del que no quiere salir o no consigue salir. Y yo dije, bueno, yo no puedo pasarme... Es que lo que yo hice fue reflexionar. Yo me senté un día en mi cuarto, eh, en mi habitación allí, y reflexioné. Dije, vamos a ver, si me ha dejado por otro es que no me quiere, como he dicho antes. Digo, si ella ahora mismo está con el otro, mmm, ella a lo mejor se lo está pasando bien. ¿Y yo qué hago aquí llorándola, si ni se está acordando de mí? Entonces, yo dije, vamos a ver, yo lo que tendré que hacer es seguir con mi vida. ...tendré que seguir adelante... ...yo no puedo estar llorando a una persona sentado aquí... ...que se lo está pasando bien... ...y yo me lo estoy pasando mal... ...y por qué me lo tengo que pasar mal... ...y luego dio la casualidad de que... ...poco después era el tiempo de ir a la playa... ...me fui a la playa... ...y me quedé mirando... ...todas las personas que había en la playa... ...y dije bueno, es que cualquiera de estas personas que hay aquí... ...cualquiera de estas chicas que hay aquí... ...puede ser mi próxima pareja... ¿Qué hago llorando a una... ...cuando cualquiera de aquí puede ser otra... ...y además me puede ir hasta mejor... ...entonces era todo como reflexionando yo mismo y como dándome cuenta, haciéndome yo mismo las preguntas, de decir, ¿puedo tener a alguien mejor? Sí. ¿Puedo conocer a otra persona? Sí. ¿Me puede ir mejor? Sí. Entonces, ¿por qué me quedo en casa? Y fue el momento de yo mismo autoconvencerme de, oye, que tenemos que seguir adelante, que no podemos seguir aquí llorando a una persona que no le importo. Tendrás que buscar a alguien que le que importe, ¿no? Porque yo creo que todos buscamos una persona que nos demuestre que, que le importamos, no una que nos demuestre lo contrario. Claro. Entonces fue esa la manera del romper la barrera y entonces me di cuenta de, que, como he comentado, haciendo fotografía, algo me apunta al gimnasio, me di cuenta de que haciendo otras cosas, pues oye, yo seguía adelante y no me pasaba nada. Y pensé, antes de conocerla, yo hacía mi vida perfectamente y no me pasaba nada. Y era feliz, estaba tranquilo y ahora ¿por qué no? Oye, Juan, ¿y lo que no hay que hacer? Lo que no hay que hacer, lo que he comentado primero, no quedarse en casa. Es que no tengo ganas de salir bueno, no tienes ganas de salir, pero es que en casa no vas a solucionar nada. O sea, que tú te quedes en casa no va a hacer que tu expareja vuelva, porque si tu expareja no te ha venido a buscar, es porque no ha querido, porque sabe perfectamente dónde vives, sabe tu teléfono y sabe cómo encontrarte. Por lo tanto, si no te viene a buscar, es porque no quiere? Entonces, no te quedes en casa como si estuvieras esperando, porque no sirve de nada. Entonces, no hay que quedarse en casa, no hay que ponerse a ver, como he dicho antes, nada de los recuerdos, nada de ponerte a espiarle qué está haciendo en el Facebook, a ver si está en línea en el WhatsApp, nada de eso, olvídate de eso. Eh, Otra cosa que no hay que hacer, pues si la ves por la calle o si lo ves por la calle, ponerte a seguirle o ponerte a, a ver dónde va o preguntarle a la gente qué hace. Todas esas cosas lo único que nos hacen es daño y lo único que nos hacen es retrasar nuestra curación y retrasar que estemos bien cuanto antes. Nosotros lo que queremos es estar bien cuanto antes. Es, como yo digo muchas veces, cuando te haces una herida, como si tienes la postilla aquí y haces así y te rascas. Se te quita la postilla y la herida se vuelve a abrir. Pues es lo mismo, no hay que tocarse porque si no la herida no se te cierra. Pues si tú te pones a ver el Facebook de tu ex, las fotos de tu ex, lo único que estás haciendo es quitando la postilla y vas a tardar más tiempo en superarlo. Son algunas de las cosas, vienen algunas más en el libro. Oye, eh, Juan, ¿cuántos libros se hicieron de esta obra? Eh, perdón, ¿cuántos ejemplares se hicieron del libro? En eh, la primera tirada fueron más de mil libros. ¿Más de mil libros? Sí, 1200 aproximadamente. Y luego la segunda tirada fueron un poco más, 2000 y algo, porque claro, ya la segunda edición y la verdad que se ha vendido, de todos los tres libros, la verdad que hasta ahora ha sido el que más se ha vendido. Que es triste decirlo, porque... Sí, sí porque <risa> implica que hay mucha ruptura y mucho <risa> desengaño ¿eh? en el mundo. ¿eh? Exactamente, para mí es bueno en el sí, sentido sí, de que vendo sí, más, sí, pero sí. es malo decir, sí, sí. bueno, pues sí que está todo el mundo... Sí que está la cosa chunga. <risa> está sí, la sí. cosa complicada, sí. ¿sabes? <risa> Oye, eh, Juan, el, eh, tengo entendido, bueno, he leído además, no no es que lo tenga entendido, es que he leído que también han llegado... O sea, inter, tienen interés incluso en Latinoamérica, ¿no?, en países latinoamericanos por el libro, ¿no? Sí, me han comprado, me ha llamado la atención, me han comprado libros en México, en Argentina... Eh, bueno, un poco... Y además me han comprado de verdad, porque he visto que me han mandado la foto, eh, de, hablando en cómo hablan ellos, ¿no?, en Latinoamérica, sí. con el acento típico latino, de... ...bueno, de mandarme la foto del sobre de FEDES... ...que es la compañía, por visto, de allí, de transporte... ...y mira, ya tengo el libro acá, como dicen, ¿no?... ...tengo el libro acá... ...y sale el, el libro y me he quedado sorprendido... ...y bueno, mi libro ya ha cruzado el charco, ¿no?... ...oye, de, del tercer libro... Mmm, ...que tú has mencionado, que no tengo yo ya que apuntado... ...así no, ¿no?... ...errores sí. para... ...errores conocer, al conocer a alguien, sí. eh, ...esto me ha llamado mucho la atención... Eh, eh, ¿qué, qué error, ...¿a qué errores te refieres?... ...puedo imaginar alguno ¿no?... ...pero, pero ¿qué, qué, ¿qué errores te refieres?... ...pues hay muchos ¿eh?... ...hay muchos... ...la verdad es que el libro casi que tuve que parar de escribirlo... ...pues digo, si no el libro va a ser de 2000 páginas... ...pero el libro ha salido ya... ...el libro salió el año pasado... ...en enero del año ¿Y quién pasado... quién lo publicó también Círculo, Círculo Rojo. Rojo?... ...vale, los tres libros con Círculo Rojo... Sí. ...pues errores al conocer a alguien... ...pues mira, eh, errores al conocer... ...hay muchísimos que cometemos y no nos damos cuenta... ...por ejemplo... ...cuando empezamos con alguien... ...a la semana cuando digo estamos conociendo a alguien, a la semana ya ponemos en Facebook un montón de fotos juntos, en WhatsApp ponemos la foto, mm, que te quiero mucho, que no sé cuánto, pero a la semana, bueno, a la semana o a los dos días incluso. A los dos días he visto yo gente que se conocen de dos días. Sí, y yo también, yo también lo he visto. Tienen una relación con no sé quién, sé cuánto... Sí. Bueno, y a mí me ha pasado personalmente que lo cuento en ese libro. El caso de una vez que estuve conociendo a una y, y, a, ver, y a la semana ya me metió en su casa, me presentó a los padres y me decía que me quedara a dormir. O sea, ya como si lleváramos una relación de cuatro años. O sea, quédate a dormir, quédate a cenar, te voy a presentar a mis padres. Y digo, qué barbaridad. Y como vayamos a esta velocidad en un mes, estamos casados. <risa> Tremendo. Y ese es uno de los errores, por ejemplo. Sí, sí, sigue, sigue, por favor. Eh, hay más, por ejemplo, otro error que comete mucha gente. Pues bueno, eh, pagar, pagar lo, de, lo del ex o la ex con la siguiente, por ejemplo. Como mi expareja eh, era muy celosa y me espiaba todo, pues ahora te espío yo a ti, ¿sabes? Por ejemplo, y claro, la otra persona dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver? Otro error muy importante, hablar de los ex. Eso me parece el error más gordo que hay. Que estés con una persona que estás conociendo y te pones a hablar del ex. No, porque yo con mi ex el año pasado me acuerdo que vine aquí a tomarme una cerveza. Y digo, pero bueno te das cuenta de que a las persona que estás conociendo, si le cuentas eso del ex, en primer lugar, le da igual, porque no le importa nada a tu ex, ni, ni le interesa, ni, ni le conocía, ni tú le conocías a él, ni nada. Y en segundo lugar, le estás dando la imagen o la impresión de que todavía te acuerdas de tu ex y que todavía sientes por tu ex. Y digo, pero ¿por qué tenéis la manía de hablar de los ex? ¿Por qué me contáis o por qué me han preguntado a mí incluso? Bueno, ¿y tú con quién estuviste? ¿Cuánto duraste? Digo, pero que yo te cuente a ti que he estado con una dos años, no te sirve de nada, porque no quiere decir que yo vaya a durar contigo dos años, a lo mejor duramos menos o duramos más. Entonces, ¿para qué te voy a contar? Estuve dos años con una, fui a la playa, fuimos al cine, no sé cuánto. Y ese es otro error que comete la gente, siempre te preguntan cuando no te conocen, oye, y tú, cuéntame, ¿has tenido novia? no Sí. ¿Y cuánto estuviste con ella? Y, y digo, ¿qué más da? Otro error muy grande. Entonces, como tú preguntes a la otra persona Oye, cuéntame. ¿Y te viste novio, no? ¿Y, y qué, quién era? ¿O cómo se llamaba? ¿O dónde vive? ¿O yo qué sé? Absurdo, a absurdo, a sí, a surdo, sí. A surdo, sí, sí. Oye, en realidad, ¿tú crees que, por ejemplo, cuando hablabas de esto de, bueno, llega tener una pareja que a la semana ya me presentó a sus padres, pero tendría que me quedar a dormir? Sí, sí, sí. Le dije, dije bueno, no, me estamos casados, efectivamente, ¿no? <risa> totalmente. Vamos. El, ¿Tú crees que en realidad hay una necesidad de afecto? Es decir, que esta superficialidad en la que parece que se han instalado, digo generalizando, ¿eh? las relaciones de pareja, esta rapidez de vida eh, y esta poca paciencia, ¿no? que tenemos sí, los unos con las otras y las otras con los unos. ¿Tú crees que esto en realidad encierra cuando alguien, bueno, dice, tengo aquí a un chico, tengo aquí a un hombre, tengo aquí a una mujer? En, ...en realidad tenemos mucha necesidad de afecto... ...es que yo creo que el problema... Eh, ...yo digo siempre como bien has dicho... ...o que es que no sabemos querer... ...es que hay varios problemas que estoy viendo yo... ...yo es verdad que no soy psicólogo... ...pero he aprendido muchísimo... ...y de hecho los, los reflejos en los libros las conferencias... ...todo el mundo me da la razón... ...dice es que todo lo que dices es verdad... Y ...yo el problema que veo es... ...que la gente se ha vuelto como muy dependiente... ¿ves? ...dependiente... ...dependiente, o sea... ...no hay gente, hay mucha gente que no sabe estar solo... O estar sola, les da miedo estar solo es decir, eso de me acaba de dejar mi pareja y no soy capaz de estar ahora ocho meses sin nadie les da como miedo, es como ay, es que yo necesito estar con alguien pues yo he estado casi un año sin nadie y no me ha pasado nada, al revés al contrario, me ha venido bien porque estuve, digamos, más de fiesta por ahí o sea, más con los amigos, más haciendo mi vida y me vino bien para vamos a llamarlo desintoxicarme y para tranquilizarme y para estabilizarme entonces la gente hoy veo que tienen mucha prisa, que, que, que tienen eso, mucha dependencia, mucho... Yo lo llamaría que la gente hoy lo quiere todo ya, es decir, yo te conozco, lo que he comentado, ya te presento a mis padres, ya nos vamos a vivir, casa. te meto en mi casa, nos vamos a vivir juntos, vamos a poner ya fecha de la boda, es todo como ya, ya, ya, pero vamos a ver qué prisa hay. Si la relación va bien, ya tendréis tiempo... ...de hablar de la boda, de iros a vivir juntos y demás... ...pero es todo el mundo lo quiere todo rápido... ...y si no es rápido... ...se enfadan o piensan que es que no le importas... ...tampoco hay que ir... ...tampoco hay que estar un año no te presento a mis padres... ...tampoco es eso... ...pero la gente hoy tiene mucha prisa por todo. Oye, y sin embargo... ...esa prisa de la que tú hablas que es cierto ¿no?... ...y ese miedo a estar solo... ...es incompatible luego con... ...con la escasa paciencia que demostramos en las relaciones ¿no?... ...es decir, esto de... ...a las primeras de cambio rompo, sí, rompo la baraja y yo me voy... ...totalmente, es, es, ...es absolutamente incompatible, ¿no?... ...o contradictorio, ¿no?... ...sí, es que hoy se da el caso de que la gente lo quiere todo ya... ...pero luego no aguantan nada... ...es lo que he comentado antes... ...hoy mmm, la solución es, si discutimos es terminar... ...en vez de sentarse y hablar y decir... ...oye, pues mira, no me ha gustado esto... O, pero, ...¿Diálogo? Hecho, ...claro, diálogo... Eh, ...no me ha gustado esto, esto hay que cambiarlo también tiene mucha culpa, entre comillas, yo siempre digo que no es la culpa de somos nosotros, pero el tema del WhatsApp, que muchas veces se malinterpreta por el WhatsApp lo que se dice, se crean problemas, se crean conflictos y eso, lo mejor es, te sientas con tu pareja y lo habláis, pero tranquilamente, nada de exaltarse, ni lo hablas, oye, mira, que es que me has dicho esto, ah, pues mira, no te quería decir eso, ah, venga, pues no pasa nada, pero hoy todo el mundo es... Nada. Yo creo que no aguanta nada, hoy todo el mundo discute y cuando se equivoca la pareja el problema es que están más pendientes de lo que hace mal que de lo que hace bien. Es como, pasa un poco muchas veces como cuando la gente está en el trabajo y dice, es que mi jefe solo me echa la bronca cuando lo hago mal, pero cuando lo hago bien nunca me dice que lo hago bien. Pues algo parecido, es como cuando lo hago bien no pasa nada y es que va todo bien, pero cuando lo hago mal me lo machaca. digo, ¿y por qué cuando lo hago bien no me lo premia? Y me dice, pues muy bien me ha gustado eso que has hecho, como que se callan, y claro, creo que ese es el gran problema, que mucha gente está más pendiente de lo malo y le da más importancia a lo que hace mal la pareja que a lo que hace bien. ¿Y eso por qué? ¿A tu pues, juicio por qué? Yo creo que porque todo el mundo tenemos la… muchas veces también por lo que nos ofrece la sociedad, tenemos la… o incluso desde pequeño diría yo, puede ser que, que nos lo han inculcado mal, Parece que todo tiene que ser perfecto y que no lo podemos equivocarnos. Entonces todo el mundo tenemos en la cabeza que todo lo tenemos que hacer bien. En el trabajo, con los amigos, con la familia, con la pareja. O sea, nunca te puedes equivocar y nosotros somos seres humanos. Y eso eso lo que llevas a a, siempre a la desazón, ¿no? a la decepción casi permanente. ¿no? Claro, porque nosotros... Y a pensamos, vivir amargados, ¿no? Claro, nosotros pensamos que todo siempre lo tenemos que hacer bien. Y nosotros no somos robots, somos personas, entonces es imposible que hagamos todo bien. Nosotros nos equivocamos, en, cualquiera se equivoca. Entonces la gente piensa que, en pareja sobre todo, que cuando te equivocas en, hay que castigarlo, hay que fustigarlo, hay que, como los niños pequeños, y todo el mundo nos equivocamos, pero no dejamos pasar una. Oye, no, no quiero dejar de preguntarte esto de qué es una persona tóxica, es decir, co, ¿cómo podemos... Ver que, oye, esta persona nos conviene porque es, que es tóxica, es un tóxico para nuestra vida. Pues una persona tóxica es la persona que claramente no ha superado el pasado y lo que hace es que cuando está con otra persona vuelca esa frustración contigo. Es decir, yo vamos a poner el ejemplo, me voy a poner de ejemplo, que no es el caso. He estado con una y esa persona era muy celosa y estaba todo el tiempo. Y la pillé hablando por el teléfono con otro y demás. Y ahora yo cojo y con la siguiente pareja aprovecho que se está duchando y le cojo su teléfono y se los pido Porque no vaya a ser que me vaya a engañar como la otra. Ya que reproduces esos esquemas. Exactamente. Es como que lo que te pasó a ti, ahora se lo trasladas a la siguiente persona. Y entonces una persona tóxica, evidentemente, nunca le importa si ni te quiere de verdad porque lo que hace es siempre ver en ti que tienes cosas malas. Eres esto, eres lo otro, haces esto mal... Nunca te ve como una auténtica pareja, te ve como alguien que solo tiene fallos y que solo le gustas de una manera, pues no me gusta que te pongas eso, estarías mejor vistiéndote de esta manera... Desgraciadamente, hay muchas personas tóxicas hoy y muchas relaciones tienen muchos problemas por eso, porque hay gente que descarga su frustración en la siguiente pareja y bueno, yo me he encontrado, yo tuve que, con una de mis parejas tuve que vivir algo así, que le había, el, el ex con el que estaba, le había puesto, le había engañado, le había puesto los cuernos y ahora estaba conmigo a la defensiva, de a ver si me va a engañar. Y que evidentemente no funcionó, claro. Claro, y, y ante eso, ¿qué se puede hacer? Es decir, no, no hay posibilidad de explicarle a la persona, oye, mira, relájate, que no va a pasar nada, que yo no soy el que, el señor, ...con el que estabas antes o las señoras con las que estabas antes... ...soy otra persona. Es muy complicado porque una persona tóxica es algo que lo lleva ya... ...como en su ADN, eh, es difícil, es difícil porque ha quedado marcada... ...es una persona marcada, entonces sí, tú le puedes demostrar... Que, ...que eres una persona de fiar, pero claro, esa persona... ...como que tiene todavía en mente y reproduce constantemente... ...lo que le ha pasado y es muy complicado que, que esa persona... ...vuelva a confiarnos. Puede que sí, pero lo malo es que mientras esa persona digamos termina de confiar en ti, tú lo estás pasando mal, porque está pagando contigo las cosas que le hizo la otra persona. Oye, Juan, eh, tú estás escribiendo ahora mismo cómo encontrar tu felicidad, ¿no? Pero con, con interrogación, ¿no? ¿Cómo encontrar tu felicidad? No eh, No le puse ¿Cuál? interrogaciones, vale, pero se me puedo ¿Cómo encontrar poner? tu felicidad? ¿Vale? No, es que yo me lo encontré, pero con interrogaciones. Por eso te pues mira, me has dado una idea, para el título, bueno, sí. Eh, ¿Cómo podemos encontrar nuestra felicidad? Es decir, porque esto esto es algo muy, muy genérico, ¿no? muy global, ¿no? ¿Cómo encontrar tu felicidad? ¿Cómo? Pues a ver... O sea, ¿este, ¿Este libro de qué va? Hombre, sabemos ya de qué va, pero es tan amplísimo el, el abanico de posibilidades que... ¿sí? Bueno, estoy todavía escribiéndolo, o sea, que digamos está en proceso, pero más o menos por ir dándote ya los primeros puntos... Por cierto, ¿cuándo tienes previsto que te lo edite? Pues, si Dios quiere, final de año... Al final dentro de, de un rato, como quien dice. Dentro de unos meses. Lo tengo este verano. Le, le quiero dar un poquito más de, un poquito más de cuerpo, como se suele decir. ¿no? Eh, ¿Cómo encontrar la felicidad? Pues yo creo que una de las claves para encontrar tu felicidad es primero que te preguntes a ti mismo qué es lo que quieres, pero en todo, trabajo, familia, amigos, todo. Porque hay mucha gente que me sorprende porque dicen que es feliz, pero porque creen que son felices, pero en realidad no son felices. Entonces, eh, pasa mucho, por ejemplo, en el tema de pareja que tanto escribo, eh, en el tema de pareja hay mm, algunas que, vamos, hablando con amigas mías, me han dicho que ellas, eh, lo que hemos comentado, novios tóxicos, y me dice, no, pero yo lo quiero, pero yo estoy bien con él. Digo, no puedes estar bien con una persona, ni ser feliz, que te está haciendo la vida imposible. Entonces, son personas que se creen que son felices, pero no son felices, pero porque les cuesta dar paso lo que hemos hablado antes de estar solas. En este caso, le da miedo de estar sola. ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar la felicidad? Pues te tienes que preguntar, ¿qué es lo que quiero? Por ejemplo, yo quiero, en el tema de pareja, yo quiero una persona a mi lado que me, que me cuide, que me respete, que tenga lo, que se parezca a mí en las cosas que me gustan. Conoces a alguien, ves que digamos no encaja mucho contigo, oye, pues no pasa nada, aunque se enfade incluso, pero es decir, oye, mira, no te veo conmigo. Y buscas a una persona que realmente te haga feliz, porque hay mucha gente, como hemos dicho, que está con alguien, pero por no quedarse solo. Y, en realidad, tienen pareja, pero no acaban de estar felices. Entonces, yo, por ejemplo, lo tengo claro. ¿Cómo soy feliz yo, por ejemplo? ¿Me voy a poner en mi caso? Pues mira, yo soy feliz yéndome a hacer fotos. ¿Entonces qué hago? Pues cojo un día el equipo fotográfico, me monto en mi coche y me voy a hacer fotos de paisaje. Y yo soy feliz. No renuncio a eso, porque es lo que me hace feliz. Entonces, ¿por qué tengo que dejar de ir a hacer fotos? Incluso cuando he tenido pareja me he ido a hacer fotos. Eh, perdóname, hay una pregunta que se me acaba de ocurrir... ...a cuenta de la frase última que tú has dicho. ¿Hasta dónde podemos renunciar por amor? Es decir, de, desde tu punto de vista... ¿Qué tiene que ser irrenunciable en nosotros, por mucho que nos pida la pareja, que lo dejemos? Es decir, no sé si, si me estás entendiendo. Sí, yo creo es decir, que... ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que hay que marcar y decir no? Un momento, hasta aquí ya no. Yo creo que no debemos ni renunciar a nada, ni hacer que la otra persona renuncie a nada tampoco. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pareja, debemos de complementarnos… Y la pareja debe ser un complemento de tu vida, es decir, no debe ser, tengo pareja y ahora como tengo pareja ya no puedo hacer algunas cosas. Hombre, por ejemplo, evidentemente no te puedes poner a ligar con otra persona. Evidente. Pero me refiero en tus cosas diarias que tú haces, por ejemplo, vamos a suponer que, no me voy a poner a mí, voy a poner de ejemplo a alguien. A alguien le gusta pescar, mm, no pasa nada, si antes ibas a pescar cinco días, ahora vas a pescar dos días, pero... Los otros tres estás con tu pareja, pero dos días sigues yendo a pescar. Eso de renunciar no es que como ya tengo pareja ya no podía pescar. Hay que respetarse. A tu pareja, por ejemplo, si es una mujer en este caso y le gusta ir de compras con las amigas, bueno, pues si antes iba de compra tres días, pues ahora que vaya uno, pero le das la libertad de no pasa nada. Mañana, Hoy estás conmigo mañana te vas con tus amigas de compra. Pero yo creo que eso es otro gran error que se comete. Mucha gente... Piensa, tengo pareja, ya no puedo hacer lo que hacía antes. Si es que a mí me da la impresión que es un error muy común. Claro. Y, y digo, ¿por qué no puedes ir a hacerte fotos? ¿Por qué no puedes ir a comprar? A ver, antes lo hacías cinco días, vale, ahora lo haces menos, pero puedes seguir yendo. Yo nunca le he dicho, cuando, cuando he estado con pareja y tengo pareja, ahora por ejemplo, nunca le digo, no, no, tú no vayas a, no sé, no vayas a tomarte una cerveza con tu amiga. Ella tendrá que tener, seguir teniendo sus amistades su grupo y sus cosas y sus reuniones, y que yo tengo las mías, ¿no? Es que hay que ser así, hay que darle a la pareja siempre, no hay que limitarle nada, es que en el momento en que empiezas a limitarle a la pareja algo, acaba mal siempre. Oye, eh, Juan, ¿tú crees que exigimos mucho y damos poco? Sí, totalmente, totalmente, es lo que he comentado. ¿Y esto por qué se hace? ¿Por egoísmo? ¿Porque no nos damos cuenta? ¿Porque queremos tener a la persona a la pareja súper controlada, ¿por se hace esto? Sí, hay un poco de todo, un poco de desconfianza, un poco lo que he dicho antes de pensar que todo tiene que ser perfecto, y es verdad, nos, nos hemos vuelto muy exigentes con la pareja, nos hemos vuelto muy de esto tiene que ser así y esto tiene que ir así. Pero luego la gente no se autoexige a sí misma, ¿no? es decir, oye, dame, dame, dame, bueno, vale, pero tú, dame tú también, ¿no? Hombre, yo pienso que siempre eh, lo que se debe hacer es lo que yo siempre he dicho, cuando tienes una pareja mmm, tiene que ser el 50% y, y tiene que ser los dos iguales. A mí, por ejemplo, no me gusta ni que me manden ni yo mandar. Yo creo que la pareja no tiene que mandar nadie, tiene que ser decisión de mutuo acuerdo. Pasa mucho cuando, ¿qué hacemos hoy? ¿Vamos al cine o vamos a la playa? A lo mejor ella no quiere ir a la playa. Bueno, pues cambiáis, hacéis otro plan, pero que os gusta a los dos, pero no, venga, vale, voy a ir a la playa porque ella lo dice. No, porque ella lo dice, no. Aquí no es porque uno de los dos manda, es ponerse de acuerdo, y seguro que se llega a un acuerdo. Y nos hemos vuelto muy exigentes de, oye, esto tiene que ser así porque yo lo digo. Y el porque yo lo digo no funciona. No somos nadie para mandar en nadie. Se habla, se busca una solución, y ya está, y no pasa nada. Bueno, eh, podríamos estar aquí hablando todo, todo el día, porque este tema es infinito y más allá. Vamos, porque, además me imagino que, hay gente que te, tú tienes un blog, ¿verdad? Tengo un blog, sí. Que se llama, ¿cómo la gente puede clavesruptura.com, clavesruptura, blogspot.com, es un poco largo, pero bueno. Y la gente puede escribir ahí, escribirte y tú comentas o cómo. Yo suelo publicar artículos sobre los temas de pareja más que nada y voy publicando de vez en cuando artículos, cortitos, no muy largos, pero es un poco para seguir dándole a la gente eso, las ideas y las instrucciones. Las claves. Las claves, exactamente. Pero no solo de ruptura, sino de cuando tienes pareja o de cuando estás en una pareja. ¿Y posibilidad de que la gente te consulte? Me han llegado consultas, sí. A llegado. través del blog, ¿no? Te pueden consultar y tú respondes, ¿no? Sí, sí, sí. Me han llegado consultas de, oye, que es que tengo pareja y me dice que no me quiere, pero me, me manda mensajes, que hago? No te quiero, pero no te dejo en paz. Sí, vale. eso también está muy de moda hoy, el no quiero estar contigo, pero estoy pendiente de lo que haces. es, eso. no quiero estar contigo, pero no quiero que estés con otro o con otra. Exacto, sí. exacto. Oye, eh, eh, una, una pregunta, el libro, ¿hay psicólogos que han tirado de él? Pues me la han comprado algunos psicólogos. Claro, sí. Es que, sí, sí. Digo, bio... Yo creo que según más de uno. Según uno ha lo ha sido, sí, ha sido como el haber que ha escrito este. Sí, sí, yo sí. siempre digo que, a ver, que yo no, ni soy psicólogo, ni intento ser psicólogo, ni le quito el trabajo a los psicólogos. Ellos tienen su trabajo, yo los respeto. Pero que yo lo he hecho desde mi punto de vista, de lo que he aprendido. Y a ver, eh, esto que voy a decir, a que no se lo tomen mal los psicólogos, pero digo, yo creo que la mejor psicología que he tenido, o mejor estudio psicológico, es haberlo vivido y haberlo pasado. Es lo mismo que cuando vas a la feria y, imagínate, va el diseñador de la Noria, el que ha diseñado la Noria. Y le preguntan, oiga, ¿la Noria qué tal? ¿Da mucho miedo? Si no se ha montado nunca, él sabe cómo es. <risa> pero ahora si le preguntas a un amigo que se ha montado en la Noria, ¿quién te lo va a decir mejor? Tu amigo que te dirá, uff, yo me he montado y no veas, es tremendo. Entonces es un poco lo mismo. Yo no soy psicólogo, pero he pasado por la experiencia y lo cuento porque lo he vivido. Te has vacunado. Me he vacunado. Bueno, queridos amigos y amigas, hoy hemos tenido aquí a Juan Bustamante López con su libro y ahora qué claves para superar una ruptura, escrito en primera persona y del singular y además mmm, vivido y vacunado y tiene más libros, nosotros dos cómo mantener la pareja y en cien, bueno así no, errores Error de conocer a, a alguien. A conocer a alguien, muy interesante seguro y para final de año cómo encontrar tu felicidad un libro que si ustedes están sufriendo por desamor por abandono afectivo, por ruptura de una pareja, les recomiendo de verdad encarecidamente, ¿eh? les va a ayudar muchísimo, Juan un placer Gracias. Que haberte tenido aquí eh, comprendo que el libro haya sido un éxito absolutamente y los demás también lo van a ser seguro Gracias, ojalá. Así que, nada, tú eres feliz ahora, ¿no? Yo sí, yo sí. Feliz, feliz, me encuentro bien, la verdad. Me alegro muchísimo. Eso es, que... eso es el mensaje, ¿ves? Que yo estaba también muy mal y llorando y demás, y aquí estoy. Efectivamente, efectivamente. Siempre viene alguien mejor que la anterior persona que ha ocupado tu vida. Siempre, ¿verdad? siempre, sí. Muy bien, pues gracias de nuevo, pues de verdad, vosotros. y enhorabuena por los libros. Muchas gracias. A vosotros, amigos, en plazo para un próximo Renglones de Vida, la semana que viene. ...estaremos con Juan Antonio Guzmán Camacho... ...escritor, poeta, de Bonares... ...aunque vive en Corrales, muy cerca de Huelva... ...y vamos a presentar su libro Oda a Doñana... ...muchas gracias por vuestra atención... ...y un saludo muy cordial.